Historia de la Tecnología Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio UNICAP Hoy voy a mostrar cuatro artefactos que se emplean en la vida actual y cómo eran algunos de sus antepasados El Lapicero Aquí se ve el prototipo inventado por Viró en 1938. Lápiz prehistórico de 10.000 años de antigüedad. Fue hecho de arcilla y se parecía a las crayolas modernas. Escribiendo con estilete en tablilla de cera. 500 años antes de Cristo. Era un buzón que tallaba cera de miel esparcida sobre una tabla. Patente del bolígrafo de John Lowe, Estados Unidos, en 1888. El Cero Hour. Apex Ball Action. El lapicero del futuro, escribe bajo el agua, en gravedad cero, completamente congelado y boca arriba, corta vidrio y se emplea también como destornillador. Los zapatos, patente de los primeros zapatos de fútbol de 1928. El primer zapato lo inventó el hombre prehistórico hace 15.000 años. Sandalias fabricadas con paja trenzada de 7.000 años de antigüedad. Encontradas en tumbas egipcias. Calzado de la Edad Media. Los diseños eran extravagantes. Los neki peradaps. Zapatillas que se ajustan solas. Tiene cordones que se, que se acomodan automáticamente a las necesidades de la persona. Cepillo de cabello. Peine resafi. Hecho de acero inoxidable. Tiene el tamaño y la forma de una tarjeta. En la prehistoria se desenredaba el cabello con los dedos. Peine de la prehistoria de hace 10.000 años. Se si hacía de hueso. Cepillo moderno. Patentado en los años 70. Cepillo estilizador con iones. Brinda un secado más rápido. La pelota de baloncesto. En 1891, James Naismith inventó un deporte que se pudiera jugar bajo techo, el baloncesto. El primer balón empleado en el baloncesto en 1891 fue un balón de fútbol americano. Primer balón de baloncesto de 1894, era hechos de cuero, goma y tela. Balón tricolor de la AM, ABA, empleado entre 1967 y 1976, a partir de 1990. Son fabricados de materiales sintéticos. Glosario. Aquí encontramos la definición de antepasados, artefactos, alfabeto, imaginación, letras, manuscrito, sociedades. Interpreto. Respondiendo a la pregunta. ¿Por qué se organizan las letras en, en el teclado de la manera en que las ves? ¿O oh, es al azar? Respuesta Los primeros teclados fueron los de las máquinas de escribir en el siglo XIX y efectivamente sus teclas estaban dispuestas en forma alfabética. Esto hacía difícil la tarea de escribir rápido ya que las máquinas de escribir tenían barras de metal con ...con la letra que se enredaba y generaba manchones en el papel. Por esta razón, las teclas fueron colocadas aleatoriamente... ...formando el conocido teclado QWERTY. Aunque el orden de las letras fue hecho con mucho tiempo de estudio... ...y pruebas por su inventor, Choles. Con este teclado... Se permite que una mano vaya a la posición deseada, mientras la otra aprieta una tecla. Gracias. Adiós.